Django 150. ¿Cómo le explico a mis viejos qué es el rol? Buena pregunta. Eh, Sabes que tuvimos una... tenemos una situación similar porque nosotros empezamos a hacer el canal de juegos de rol y, y bueno, mis viejos lo, lo veían y más o menos sabían de qué era porque bueno, yo estaba ahí y, y me, me preguntaban qué hacía, pero otras personas... Eh, que, mayores, digamos, que miraban nuestro contenido no tenían realidad de lo que estaban viendo o, o las cosas que yo estaba hablando entonces de a poco tuvimos que ir contándoles de qué se trataba y al final del día lo que más llegó fue nos juntamos a imaginar, es como un juego de mesa pero la mitad de eso, todo eso o más es imaginación ellos ya saben, digamos por lo, por lo menos, a mí me pasó con mis hermanos, digamos, cuando vos jugás a un juego de chiquito y decís, ah, yo soy, qué sé yo, yo Optimo Prime. Listo, ya está. Eso de alguna manera es un juego de rol. Vos te estás metiendo en, el, en, en, en la piel de otro personaje y lo interpretás como vos quieras. La, la parte en la que se suele confundir a la gente es las mecánicas y es la que les recomiendo no, no, no explicar hasta que la gente no se muestre interesada en el juego. Porque es se puede perder la gente, es fácil distraerlo, se puede tornar aburrido. Así que con contarle... La parte divertida de contar una historia, de armar personajes, todo eso, es suficiente. Pero sí, es raro. <risa> Gracias, Chango. Reigo Sangre Lobo. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuando dirigís, haces todas las peleas con tablero o algunas peleas menores, las haces interpretativas? ¿Algún consejo para adaptar el tablero a la narración? Eh, hago un poco y un poco a veces el, el principio de la pelea, antes de, de, de decir bueno a quién está, en donde sea, se puede hacer narrado o interpretado. Pero después, eventualmente los jugadores van a necesitar el tablero porque ellos van a aplicar las reglas del juego mucho más rápido que vos. Eh, distancia de hechizos, de habilidades, de ataques, movimientos y demás. eso En cuanto... Así que sí, yo uso un poco de todo La segunda pregunta es ¿Algún consejo para adaptar el tablero a la narración? Sí Hace que el tablero juegue un papel en el combate Que haya obstáculos Que haya objetivos dentro del tablero Diferencias de terreno también pueden ser Y que el combate tenga una razón de ser ¿Está bien? ¿Están bien los combates aleatorios? Sí, están bien Cada tanto vas caminando y qué sé yo Te encontrás un grifo que tenía hambre Y bueno, el grifo te va a atacar porque tiene hambre Y vos lo vas a atacar porque te querés defender pero cuando es, cuando es un combate contra un enemigo, que, que haya una razón de, de, de ser, ¿no? que no sea solo un combate porque, ah, somos enemigos. No, estábamos los dos yendo a este lugar y eh, para conquistarlo y el que lo tenga tiene acceso a un puerto mejor que el otro. Y ahí ya una, hay una razón para que ese lugar, ese, ese terreno sea parte del juego, entonces... Por ahí termina la pelea y la destruy lo destruyeron todo. Y no, ganó nadie realmente. Está bien, uno sobrevivió, pero el otro tampoco ganó nada, perdió recursos. De hecho, entonces eso es importante a tener en cuenta a la hora de jugar. Eh, Andrés Rí, buenas, ¿tenés algún consejo para cuando tenés que dirigir para desconocidos? <risa> Buena pregunta, sí. Eh, anda con. preparar bien la aventura. Una... De hecho, si, si ya jugaste algo, si ya te, te preparaste una sesión antes. Eh, usala, usa todo el, todo el material que ya tenés, usalo y arma una sesión bien estructurada que, que puede empezar y terminar en un punto más o menos donde vos conozcas, así así podés dedicarte, digamos a conocerlos a ellos y, y ver qué, qué quieren, digamos, como vos ya sabiendo todo lo que va a pasar, o todo lo que se van a enfrentar, o las cosas que puede haber, podés guiarlos mucho mejor, lo que eh, en resumen, lo que no recomiendo es ir a improvisar todo a ver qué pasa, porque eh, si ellos no jugaron nunca no, Tal vez se, se les complique Un poco el, desa el, el desarrollo del juego Diario, o sea, perdón En la mesa, en, en el día Y si jugaron hace mucho, tal vez ya se den cuenta Digamos que vos no viniste preparado Entonces lo mejor es ir preparado Y tratar de, impro de improvisar Poco <risa> Por lo menos la parte de lo que es el, el desarrollo De la aventura, después NPCs si y sucesos al azar, eso tirate Y mátense de risa Sergio Posada Deme, quiero jugar rol Estuve dirigiendo unas pocas sesiones Pero ahora por las razones obvias no nos podemos reunir Y dos de mis tres jugadores no tienen PC Y me da miedo dirigir online ¿Alguna recomendación? Y ahora mismo solo se puede jugar online Así que eh, Hay muchas opciones para celular Por ahí es un, un poco más Un poco molesto No sé si, si, si tienen un celular que, Con el que puedan jugar pero o sea, la diferencia digamos que las aplicaciones las va a tener en el celu y va a tener que ir cambiando de, de app para tirar los dados o para lo que sea. Pero... Yo creo que la, la mejor manera es, es jugar por celular. Eh, habría, habría que buscar... Lo que nosotros tenemos en el Discord que les puede servir es que hay bots de dados. Se, se les crea un canal y se les asignan un bot de dados. Y... Escribiendo pueden poner el comando para que el bot tire los dados Entonces se crean una hoja de personajes, se la comparten al DM Y, y van jugando por ahí Cuando se necesita tablero, tal vez se puede, se puede armar un tablero online en otro lado Yo usé Excel durante un tiempo, funcionó Se puede usar Roll20, lo que sea Pero yo les recomiendo eso Leonel Hola, ¿está bien narrar si lo tengo escrito? Aunque también improviso y armo la historia de acuerdo a las decisiones de los jugadores Saludos Sí, sí está bien todo Lo que sí está bueno, digamos Por ahí Vos sabés que los jugadores van a ir a un lugar importante ¿no? La casa de, de la colina Vos sabés que la casa de la colina Tiene toda una historia de eh, Trasgos Fantasmas asediándola Entonces vos por ahí te escribís La descripción de lo, lo que Sienten los jugadores cuando se acercan a la casa Cuando están llegando, cuando la ven por primera vez Eso lo podés tener escrito y se lo lees Interpretándoselo obviamente como Casas de la colina, tiene eh, garras de trago en las paredes, tiene dientes en las puertas. Porque vos se la, la narras, interpretándosela, y después adentro podés improvisar todo lo que quieras, hacer eh, todo. Pero eh, está bien, está bien hacer ir, ir usando todos los recursos que tenés para poder lograr el, el, la mejor inmersión o, o la mejor historia que vos puedas. Sergio Posada, no tengo mucha experiencia dirigiendo y no me atrevo a dirigir una partida con gente que no conozco ¿Algún consejo para perder ese miedo? Esto, esto lo están preguntando bastante y lo que yo más aconsejo como dije antes es tener bien preparada la aventura bien, bien conocer, conocer bien a los NPCs que, que vas a presentar, a los monstruos que vas a usar y, y tal vez incluso practicar un poco como para que vos llegues a la aventura seguro de que podés dirigirla entera porque toda la parte de improvisación, si bien la podés hacer, eso seguro Te vas a sentir más cómodo haciéndolo cuando conozcas al grupo Y, y para conocer al grupo se tiene que dar un poco el juego se tienen que Ellos tienen que tomar decisiones y, que, y demás Entonces prepara bien la aventura tuya Así cuando vos llegas, tu, tu trabajo ya lo hiciste Entonces vos se lo vas presentando a ellos Y a medida que el grupo se conozca se van a poder soltar todos y, y jugar más relajados este, este sería el método más seguro, si te quiere Tal vez empiezan improvisando todo y sale andando... Ya está, genial sería eso, sería buenísimo Pero bueno, mi consejo es ese, ir con la aventura preparada de, completa Lo más completa que puedas Wibre Triskel ¿Cómo introduzco un arquetipo parecido al brujo para niños? Uno quiere tener un maguito de aquelarre y es casi Lovecraft Uy, ah, interesante Y eh, yo, eh, eh, lo que podrías hacer, digamos, es que se lleve a cabo un contrato entre ellos, como que el chico consiga cosas para este ser y este ser le provee los poderes. Entonces, o sea, no hace falta, digamos, que sea el, el acostumbrado sacrificios o el alma del brujo y la del tormento infinito, cosas así. Pueden ser tesoros, como que a cambio de, de, de gemas con poderes mágicos u objetos mágicos este ser le dé poderes a brujos para no ir por el lado súper oscuro de... tener que matar a alguien solo porque, para mantener la magia pero está, está buena la pregunta, es un desafío interesante ese voy a pensar más sobre esto y, y si se me ocurre algo lo voy a, lo voy a comentar Chango 150 ¿se podría ambientar una partida en el universo de Harry Potter? estoy seguro que sí Estoy seguro que sí, hay que hacer modificaciones grandes al sistema Porque en Harry Potter son todos magos y hechiceros a la vez eh, De hecho, algunos son magos, hechiceros y brujos eh, O druidas también eh. Hay como, si vas a usar DD. La parte de la magia hay que reacomodarla toda Y, y generar algo similar a lo que tiene Harry Potter lo, lo bueno que tiene Harry Potter es que, además de los libros hay muchos libritos chiquitos con cosas como el Stray de y cosas por el estilo que te pueden ayudar a la hora de crear magia eh, o, o, o crear las reglas de la magia. Lo que sí está buena la idea. Eh, a mí me gusta eh, el mundo de Harry Potter. Eh. Visualmente con las pelis eh, está muy bueno. Los videojuegos me acuerdo que, que estaban de play y qué sé yo, estaban geniales también. Y suena divertido también. Tal vez usar otro sistema sería más, más acertado, entre comillas. Algo, algo más... Genérico, tipo Fate, creo que puede andar mejor. Eh, Germán Mogado. Si me gusta el estilo más narrativo, ¿qué juegos de rol recomendarías? Teniendo en cuenta que cuanto más fácil de enseñar y aprender, mejor. Eh, hay unos que llaman Powered by the Apocalypse, que son un, un, es un sistema de juego que. que es un sistema de juego que, que ayuda mucho, aporta mucho a la narración y cosas por el estilo pero la verdad que también podés si ya saben jugar quinta edición funciona si no, eh, ¿qué juegos de rol? ¿qué juegos de rol? Como hmm. bueno, para nadie es muy fácil, ¿verdad? en inglés Hay otros, los otros juegos que se me ocurren son tipo... Eh, requieren mucho conocimiento de setting y de contexto de juego, por ejemplo Vampiro. Eh. Vampiro es todo, es todo narrativo, pero tiene, requiere mucho, digamos, o, o una parte de conocer qué está pasando en el mundo con, con los vampiros. Y esa parte por ahí es más difícil de enseñar. Eh. Pero bueno, alguno de esos puede ser Fate, también, Vieja Escuela, Vieja Escuela tiene mucho de narración. Eh, y es súper simple, son 16 hojas, hermano, una cosa así. Y anda, anda, anda bien. Diego Lupus, hola. ¿Qué es lo mínimo que necesito para a, a leer para dirigir? Ya tengo experiencia en otros juegos y no quiero perder tiempo, empecé el DM DMK y empieza hablando de los dioses. Lo mínimo que necesitas para aprender, si ya tenés experiencia dirigiendo, es el manual de jugador. Porque el manual de jugador tiene las reglas del juego, que son las que van a aplicar los jugadores y a las que van a estar atentos ellos. El manual de DM te va a dar muchos consejos sobre cómo dirigir, crear mundos, darle coherencia a los, a los mundos y demás. Pero el manual de jugador te va a enseñar a jugar y lo importante de eso es qué es lo que los jugadores van a querer saber. Porque no solo para que sea justo para todos, que es la razón de las reglas, sino que... Vos vas a poder estar atento a lo que ellos le van a prestar atención Eso es súper importante Porque un jugador no, no tiene por qué leer el manual del DM Para nada Agarra el, el manual del jugador, se lee las reglas y ya está Y cuando haya alguna pregunta sobre las reglas eh, Vos vas a tener que ser capaz de responderlas Así que todas las reglas van a estar ahí en el manual del jugador Nahuel Paez Davis Buenas, tengo una consulta ¿Qué tipo de recursos narrativos O típicas estructuras de historia de DM Recomendás para gente nueva en el rol? En cuanto a los DMs, yo, más o menos, tal vez un consejo que puedas encontrar por ahí. Eh, que cuando preparas la sesión, tengas cuatro o cinco puntos, 3 si querés, que son los importantes. Es donde se va a generar un cambio en la aventura, donde los jugadores consiguen más información y pueden tomar una decisión. Entonces tener en cuenta eso es, es, está bueno para poder preparar la aventura, no tenés que realmente preparar cada paso que dan los jugadores, simplemente cuando consiguen cierta información y eh, cuando esa información cambia o incrementa o, o o se revela que era mentira entonces con tener 4 o 5 puntos preparados, por ejemplo bueno los jugadores empiezan en una isla que tiene vamos a hacer más fácil todavía vamos, los jugadores empiezan en un pueblo Y ese pueblo Va a ser asediado Por unos enanos Entonces Lo primero que va a pasar es que Encuentran indicios de que los enanos están explorando El terreno Después encuentran Indicios de que hay alguien del pueblo Dando la información a los enanos Entonces ahí ya ¿Por qué están los enanos acá? La siguiente pregunta es porque esta persona le está dando información a los enanos? Tercero, se enteran que va a haber un, un asedio. Cuarto, eh, allá, acá puede ser los jugadores preparan las defensas. Y quinto, empieza el asedio. Entonces, vos tenés esas cinco cosas preparadas nada más. Todo lo, de, eso, todo lo demás, los jugadores lo van a hacer por su cuenta. Ir a investigar, buscar, encontrar pistas, lo que sea. Eh... Entonces este, esto, esta herramienta de los cinco puntos si se quiere o, o menos, pueden ser tres, Te va a servir muchísimo como para estructurar una historia simple Y ver cómo los jugadores la van entendiendo Porque esa, esa es otra cosa Uy, ahora voy eh, a la donación, gracias Una cosa es preparar la aventura y otra cosa es dirigirla Porque suele pasar que vos por ahí pones un desafío que consideras simple y Los jugadores nunca van a poder ver el nivel de dificultad Para ellos el nivel de dificultad de eso tal vez es imposible pero vos tuviste todas las chances de pensarlo ¿no? Ellos son varias personas Se equivocan Y, y van a, vos vas a ver Cómo la aventura se desarrolla en base a sus ojos Y si ellos toman el camino equivocado Bueno, hay que seguirlos a ellos Así que armate esa estructura de 4 o 5 puntos Y conectalos No hace falta que sea tan lineal ¿eh? podés, Vos ahí podés variarlo para todos lados Pero como para empezar Para empezar está bueno tener la estructura Así que creo que vamos a aprovechar Y cerrar acá ya que vimos el ultimátum y el ultimátum de Luciana. De nuevo, los invito a sumarse a nuestro canal de Discord para rolear. Tenemos una, una serie de, de, de herramientas y reglas y ya hay una comunidad grande que, se puede dar, que pueden dar consejos. Hay canales para compartir historia. Hay un canal que se llama Material de Campañas que ahí compartimos muchísima información de documentos, links o herramientas que, que les pueden llegar a interesar. Hay un montón de material ahí Siempre hay gente compartiendo cosas nuevas El otro día yo compartí Un, un creador de mapas que está surgiendo Que parece es gratis Y es sencillo para crear dungeons y cosas así Así que Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por pasar Por preguntar, por responder entre todos Y nos vemos en el próximo stream